llaves, y estamos hablando de apoyar de memoria. Ok. Es una carta con más de toda la vida, con churrasco, gaitellos, pan de leteja, gaitellos, y show para el cativo. ¡El nuevo canto es! ¡Odiós!